están y ustedes de una aplicación que es súper buena y útil que pueden usar tanto por favor que yo le he encantado chicos o sea no sé si alguien lo quiere pues yo se lo quiero compartir a Que funciona como, bueno, funciona como iGraph, entonces descargar el, el, el original. Súper gratis. Y también con Papa que no sé si funciona con Roblox para que obtengues logo. No estoy segura, pero supongo yo que no wow, vamos a poder tenerlo. Con, con tarjeta de crédito. Dinero de verdad. Para que lo vayas a ya Pues vamos a por favor Pero, vamos a tocarle una troca word y aquí como pueden ver sale los de estos, ¿no? nada más un poquito, se, de, de la vamos a de las porque por qué les enseñé esta aplicación o sea para que puedan tener todo el. yo haga series o de los comentarios. Hay escuela, hospital, hospital, ¿qué estás Hay muchos tipos de cosas, casos diferentes. Pues yo pues, lo tenía, chicos. Hay comedor, hay todo tipo de cosas, chicos. Como pueden ver, um, ahí está el principio. Pues ya yo lo tenía, pero no pensé, no pensé que yo le iba a dar esto señores, no pensé que, que iba a tener, ah, iba a grabar, perdonen, que voy a de la calle, si usted está de la calle o acá, sea, perdonen, entonces como les sigue diciendo, aquí está las casas que yo tenía, no he decorado ninguna, pues Gracias por estar aquí, y sé que algunos no se han suscrito, por favor, me apoyaría mucho si se suscriben, necesito un poquito de su apoyo, señores, necesito un poquito de su apoyo, que por favor, suscríbanse a este canal, que vamos a, a subir más de nivel, pero si me apoyan, será mejor, señores. Compártanlo, dejen su like si es necesario, pero por favor, suscríbanse. Así que nos vemos hasta la próxima.